Está como está Chipa. Ahí está, ¿Eh? un, ¿Eh? un, un uh, que se damos bienvenida al promotor Moreno Barbita <risa> Moreno Balbita. <risa> <Netel nein. risa pyramida> <Shoreina> Ahí está Moreno Barbita. <risa> bienvenido, muchísimas gracias, señores, por la invitación. Eh, bienvenido, muchísimas gracias pueblo franco macorizano. Espero y este proyecto que nosotros le traemos de la mano de 159 Estudios, un Entertainment y un servidor Moreno Habita de este lado. Pronto, pronto. Ya tú estás casi rapeando también. No no no, sabes, eso no es mi línea. Moreno Barbita, bienvenido, sabes que este programa es el es tuyo, gracias, que gracias. Tú eres mío, gracias que por la te invitación. quiero de corazón. Bienvenido mío mío. También a la a la de la, a la familia, de la familia, de la familia. No, estoy nervioso y tú sabes, sabes que es primera vez, tú sabes que si no se chancea. Moreno, ahí veo, me trae te ayudo. Son tres Gracias a Dios que lo pude ver. Mira, tú sabes Neto que este tema de ya rombo un tema que está picante porque en este, en este proyecto habían artistas que se salieron del proyecto. Este, este tema es picante y tú tienes que decir la verdad. Aquí, no, tranquilo, por eso estamos aquí para hablar. Okay. Jorge, no háblame de este proyecto. ¿De quién es la idea de, de juntar eh, tantos exponentes que tienen mucha calidad y mucho futuro? Más vale, de 30 ponentes. Bueno, la idea viene del proyecto de, de la mano de Edward, del 159 Studio. Edward es. El, el, el, el, el, de idea, el de la idea de la idea estudios ahí fue yo grabé el es. entonces porque vaqueró en san pedro macorís tiene su roya Rambo pero ese es SPM ese Pedro entonces san pedro. me Eduard me llamó al 159 estudios para para que le consiguiera me entiende los artistas el cual colaboraron, sí, colaboraron. gracias a dios me entiende no tengo ningún Ningún rechazo de ninguno de ellos, ¿me entiendes? Porque todos confían en mí, porque yo siempre les he demostrado que cuando yo hago un proyecto, eh, se trata de calidad. Y eso es lo que les gusta a ellos. Ya. Y, y cuando tú contactaste todos esos artistas, ¿dijeron que sí de una vez? O... Bueno, voy a repito, hasta ahora, hasta ahora tengo la confianza y el respeto de todos ellos. Cuando un ejemplo lo llamo ahora mismo, le digo a cualquiera que llame, oye, tengo un proyecto, ¿puede, puede compartir conmigo? Y siempre me dicen... Claro, Babita, contigo llevo hasta el cielo. No, y hay que recalcar que tú, estás, tú eres un líder en Tenares y Salcedo en lo que es el movimiento urbano. Barbita Gracias. se ha ganado eso para allá, los tiguerones allá están fríos con Barbita. Gracias a Dios, no saludos a todos los muchachos allá en Tenares. Sí, bueno. Se ha destacado. Se ha destacado en, la, en, ese, en esa voy zona. Voy con lo tuyo, con lo que me preguntaste, cómo yo o sea, conseguía a todos, ¿me entiendes? Lo llamo uno a uno, como te dije, la confianza que tú le das a una persona. Tú No tiene mucho por qué insistir. Tú simplemente le dices: flow dime cómo que tengo un proyecto. ¿Tú crees que tú puedes colaborar conmigo? Ya tú trabajas conmigo y tú no me has dicho a mí que no, aunque tú seas nuevo. Saludo a Negro Fashion allá en Kosovo, que nos está viendo directamente. Bien, Negro fashion, va, y, claro, mira, y él está allá y él tiene este proyecto. ¿Me entiendes? ¿Por La, qué tiene el proyecto? No, Porque él, él, él, él, él, él es de los, de los nuevos urbanos que tiene hambre. ¿Me entiendes? Imagínate tú estás preso. Y tú estás en un proyecto de aquí de la calle. ¿Significa de que... Tú claro, tu respeto, claro es, así, es así. Un saludo a Negro Fashion, a Leury, que es parte de este proyecto y tenemos una amistad que va a fluir muy grande. En Negro Fashion estamos activos aquí y sale en ese proyecto, ¿verdad? Claro, teníamos 31 al principio. Sí, sí, háblame se de eso. Fueron, se nos fueron 9, en total bueno, se nos fueron 10. 10. Pase exacto. Son 20. No, quedamos con 20 ahora. 20. 20 exactos. O eran 30. Éramos, 30. éramos 31, exactamente. 31. 31. Eh, para ser exacto, tenemos 20 ahora. Se fue, salieron 11 ahora. ¿Y ¿Por qué se salían esos? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué? Es ¿Qué sencillo. Pasó? No, es sencillo. Cuando tú eres seguidor, tú sigues hasta un viento que te, que te diga, vámonos. Si tú eres un líder, cuando el viento te dice vámonos, tú te quedas ahí porque tú estás siguiendo tu sueño. Es decir, que hubo una mano negra por ahí que le dijo, ságanse de ahí que eso no va para ningún lado. Mira qué es lo que pasa, te voy a decir qué es lo que pasa. Querían cuatro, dice que querían dinero. Te voy a decir qué es, es lo que pasa, que cuando tú haces un proyecto de esta magnitud con más de, con más de 10 talentos urbanos, sea, sean profesionales o sean nuevos, no es fácil. Lo no primero más. es comunicarte con cada uno. ¿Me entienden? Gastar el tiempo, gastar esto, energía, que esto, que lo otro. Ya cuando tú formas el grupo, significa de que, mira, ya tú, tú lo tienes ahí, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes dos tienen problemas. El camarógrafo no tiene nada que ver con los problemas que ustedes tienen. Se meten. Entonces, ¿por qué él tiene que decirle al camarógrafo, yo, yo me voy a ir Habla aquí, a lado, vámonos ¿no? conmigo? Entonces, él está llamando gente, diciendo que se salgan, que esto, que lo otro. Ahora, cuando tú quieres un trabajo. Tú no sigues a esa persona. Tú simplemente te comunicas con la persona al cual te llamó y te invitó a ese proyecto. Barbita, explícame qué fue lo que pasó, porque me están llamando, que me salga, porque la persona que me llamó no fue quien me invitó, que me invitaste fuiste tú. Porque son pocas personas que tienen, ¿me entiendes? Esa, esa delicadeza y ese respeto de llamar y de preguntar yeah. qué es lo que está pasando. Tiene su propio, tiene su video ya, de la mano de quién? El de, ma, de la mano de Faraón Entertainment. Faraón Entertainment. Faraón Entertainment. Faraón Entertainment, ajá. Gracias a Dios, ¿me entiendes? 14, 14 minutos. 14, 14 minutos, exacto. Es una película. Y, y te digo, te digo que tengo gente, de, tengo gente de Salcedo, tengo al Guerrero Negro de Salcedo. Mío, sí. el Guerrero. Tengo gente de Tenares, tengo al Caedal, no, vale. a Noviembre 157, gente a ya. Chapo R.D., al Asesino del Cannabis. Eh, de, de Villarriba tengo a Choco MC, Choco en sí, entonces dulce. de aquí del, del patio tenemos a Mr. Diony, el Dinámico, el Fade, Dosi, Negro Fashion, el Blinte, Rimatori, Sos tú Tukite Papeleta yo Samuel, Baisil, La mail Android, de Rey One, Marlon el Eminente. Eso somos nosotros. No, está activo, está activo. Ahí veo muchos muchachos que, que son que sí. son picantes, de verdad. Parte de la, de la vieja escuela. Después y que se ahora. arme el rollo de Rambo, que salga todo eso, ¿se va a quedar ahí o le van a meter la promo como es? Y no. van... Digo que <ríe> son 14 minutos. No, no importa porque, porque el de Vaqueró tiene 24 urbanos y dura 14 minutos con 53 segundos. Creo que es. nosotros ten, tenemos 21. Y dura 14 minutos, pero con los versos que tenemos, ¿me entiendes? Son más... ¿A qué canal que se va a subir? ¿A qué canal se va a subir eh, de que salga? Porque yo soy, espero el No, Dios, no, tú, tú sales lindo no, no, ahí. Tú sales bonito. Él, que no me ha cortado. No, me no, me saca, cortado. Con me... Conmigo al lado te van a cortar. No, tipo, tú eres loco. Lo no cielo, vida, yo no. yo di mi goype y no, esto no, está no, quemado no, no, eso, eso está... Eso está. Eh, posiblemente no posiblemente no eh, no dame la fecha que eso tiene eso que entrenar eso, te eso te es aquí que tiene que entrenar Primicia eso lo es que dije no comprométete tú mismo que es aquí que se va a entrenar bueno primeramente te voy a decir a dónde se va a subir se va a subir a 159 estudios esa es la página me entiende que está pro, eh, ese, promocionando ese este está tema el 159 estudios y eh, me entiende y no que es aquí que lo vamos a entrenar eso es lo que dije <ríe> la fecha Ajá. Ya no nos vamos el miércoles, está ready, el miércoles, sí. tarde, el miércoles, el miércoles aquí, ya el jueves, ya el jueves ya está, ya no el el jueves está en el aire, el jueves nos vamos señores, Muchísima hasta gracias. mañana, muchas gracias, gracias, gracias, gracias por mañana.